Yo amatear nuevamente aquí contigo para mostrarte mi proyecto de esta semana, a lo cual lo he llamado el Easter Funny Sticks. Bien, como podrás ver, mis free patterns los puedes encontrar en mi página web, gratuitamente, y están también con las medidas. Bien, lo que vamos a necesitar es un pedazo de cartulina, pero... Como ustedes pueden ver, aquí lo voy a acercar un poquito. Esta parte de aquí es más porosa. Vamos a usar la parte más brillante, que es esta parte de aquí. Es más brillantita. Esta es la parte que vamos a necesitar. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro diseño en nuestra cartulina con el lápiz. Y después de que está eh, diseñado, vamos a usar el marcador negro de punta gruesa y lo vamos a delinear por todos sus lados. Después de que está delineado, entonces podemos cortarlo y nos va a quedar este diseño de aquí, ya hecho. Entonces lo que vamos a hacer es, esta es la parte porosa de la cartulina. Vamos a, a pegar un stick de madera con la silicona. Y esto es el delineado. Yo la he hecho primero porque esto debe ser ya seco para poder pintarlo con estos acrílicos. Bien, entonces, ahora que ya tenemos toda la idea. Vamos al siguiente paso. Ahora, para el siguiente paso, vamos a necesitar un pedazo de cartón reciclado que no usen en su casa. Un pedazo de bolsa plástica. Yo lo he doblado en dos para que pueda cubrir. Vamos a agarrar un pedazo de cinta Macintosh para que no se mueva la, pl la plástica y lo voy a asegurar de esta manera es para que no se mueva cuando nosotros pintamos es necesario no malograr nuestra mesa de trabajo preferible malograr esta plástica o pedazo de cartón Ah, que va a lograr nuestra mesa. Bien, ahora entonces que ya está la plástica, vamos a apoyar nuestro diseño. Vamos a usar un pincel que no es la punta muy gruesa, como lo pueden ver. Lo vamos a humedecer. Y vamos a utilizar los colores. Ahora, les voy a dar un tips. Estos de aquí son de la medicina de mi esposo, de las pastillas. Entonces, aquí entran tres pastillas, pero tú puedes usar combinando los colores. Yo ya he preparado lo que es el color gris, el color rosado, que más lo que usamos, y, y estos colores que me sobraron de la vez pasada que me sobró el color morado y el color este celeste. Bien, también les recomiendo que los potes de témperas de sus hijos o oh, de lo que ustedes han usado, pueden también combinar colores como estos o oh, lo que residuan de la vez pasada. Yo siempre reciclando, como ustedes saben, a mí me gusta mucho reciclar y tengo mi blanco ya preparado también, todo listo a la mano. Un pedazo de papel para limpiarnos las manos, para limpiar el... quizás. Yo también uso la paleta, pero esta paleta de aquí está con colores fosforescentes. <coughs> que son los colores metálicos? Lo he puesto aquí porque esto será en la parte final como les voy a mostrar poco a poco bien ahora lo que necesitamos es ir es hacer nuestra base para esto como es un huevo eh, que tiene uno, dos y tres diseños de colores son tres vamos a diseñar primero la base voy a humedecer en mi agüita siempre limpia y ahora voy a buscar un color que me sea de base. Voy a preferir este verde, que no es un verde oscuro ni un verde claro. Cuando los colores están de esta manera, no es que sea malo. Está bueno, sino que el color se va a parte de abajo. Siempre se va el denso abajo. Entonces, ustedes usan un palito de dientes para poder moverlo. Mezclarlo bien y entonces nuestro tono ya está listo para usarlo. Eh, siempre manténganlo que sea lejos del caliente porque si no se va a secar y ya no va a tener la misma densidad. Bien, entonces ahora vamos a iniciar a pintar delicadamente la parte de la base. voy a tomar una parte, lo voy a, a limpiar y voy a pintar la parte eligiendo. Voy a elegir esta parte de aquí. Siempre pintando el exceso. No se preocupen si alguna de las rayas negritas se van a eh, cubrir. Esto es solamente para poder indicar a ustedes ¿Cómo lo deben pintar? Si es que lo cubren algunas líneas negras, no se preocupen. Ahora, delicadamente lo van a pintar. Tienen que relajarse, reírse, poner mucho de su ánimo. Saben de que el pintar es un desestresante, tanto para jóvenes como para adultos. Así es que, qué mejor manera de poder relajarnos con los colores, que es casi como pintar con el mandala. Aquí vamos haciendo las onditas. No es necesario que lo hagan tan rápido, yo lo estoy haciendo un poco más veloz, porque saben que mi tiempo en internet no es tan largo y entonces el video también tiene que ser rápido y no aburrido <ríe> no te olvides de suscribirte a mi canal para mantenerte informada de todos mis nuevos DJ proyectos aquí está lo voy acercando para que lo puedas ver entonces lo dejamos secar para poder pasar al tercer color bien en mi tercer color yo voy a elegir el color amarillo como siempre buscando colores un poco más claros para que puedan ser contrastes ahora voy a pintar toda la parte de la base en color amarillo diviértanse mientras lo van pintando Escuchen alguna música, sonrían. Para las personas que estamos haciendo cuarentena o están haciendo en casa por este motivo del, del coronavirus, qué mejor que pintar y estar en relax. Pueden hacerlo con sus hijos, con la familia, con los ancianos de casa, con todos para que se puedan divertir. Yo voy a pintarla hasta la mitad para que ustedes puedan tener una idea. Y luego, por supuesto, ya ustedes lo hacen con más calma. Bien. Aquí vamos a terminando lo que es la parte de las letras. Voy mostrando cómo va quedando el amarillo. Tiene que ser ni muy denso ni muy líquido. Todo pincel es bueno. si sí, el pincel es muy débil, muy, muy flácido. Córtenlo un poco, las puntas, para que pueda quedar bien firme. No lo boten. Los pinceles también tienen vida. Bien, entonces aquí. Yo ya voy terminando. Y voy ripeteando todo lo que es las letras. Aquí te lo acerco para que lo puedas ver. Uh -huh. Ahora que ya está el amarillo... Vamos a hacer la tercera parte. Yo voy a elegir este rosado bajito y lo voy a terminar de pintar toda la parte de la tercera parte del nuestro huevito de Pascua. Dejo los otros diseños que son las rayas y las letras que lo voy a hacer de colores más fuertes para que llame un poco más la atención. Bien, yo haciéndolo rápidamente. Bien, lo dejamos secar Ahora voy a usar un pincel que tiene la punta más delgada Y voy a hacer las letras Voy a elegir colores más oscuros que den contraste En este caso voy a utilizar este color morado, el más fuerte y voy a hacer en las letras si desean pueden hacer una letra de un color otra letra de otro color recuerden que la pascua son colores alegres y colores Colores tenues, colores eh, pasteles, como le llaman. Pero si no te gustan y quieres ponerle colores más fuertes, puedes hacerlo. ya lo estamos terminando una de las letritas. yo voy a hacer solamente unas cuantas ahora te lo muestro seguimos pintándola elegí el color celeste para la siguiente letra para que veas un poco de contraste, siempre si elige un color un poco oscuro, pongan de un color un contraste. Siempre colores pasteles. Limpiamos. bien para poder combinarlo con el otro bien, entonces yo ahora voy a elegir esta parte de acá en color rojo y voy a darle el tono Desechando esta parte de aquí, lo voy a hacer de rojo. Este pincel es lindo porque tiene una punta, como puedes verlo, es como si fuese un lapicero. Bien, pintamos la otra parte aunque si está viejito pinta bien le he puesto este este este stick porque se había roto entonces eh, pero pinta aún muy bien y no puedo botarlo es mi compañero de tantos años y no se puede botar bien Aquí, como pueden ver, ya está el rojo. Ahora el corazón lo voy a pintar en rojo también. <risa> voy a elegir el color azul para las rayitas, que serían como cintas. No moje mucho el pincel. Ni mucho, ni poco. Ni muy denso, ni muy aguado. Mejor dicho, no ir a los extremos. <ríe> si no les gusta el tono como ha quedado, al momento de secar le pueden dar una segunda mano. Y agarrar a un tono más oscuro, más denso. terminando ahora voy a elegir un tono lila más claro que va a ir al contorno Pienso que lo puedo hacer con el otro Más rápido Así es Más rápido puede ir, ¿Puede ir con este Lo ribeteo todo El huevito para que dé el contraste. Si no les gusta este tono, como saben, siempre es referencia. Ustedes pueden elegir la tonalidad. Que tienen en casa o que más les gusta también pueden elegir los tonos de su decoración de su mesa porque como estos de aquí, estos stickers realmente no es para una decoración de la mesa es para decorar sus ventanas, sus balcones, sus terrazos es para que lo pongan en sus macetas Y terminamos. Como repito, si no les gusta esta tonalidad pueden darle una siguiente mano. Lo dejamos secar. Terminado. Así quedó el color ya de seco. Bien, ahora voy a ponerle unos tonos un poco brillantes. Aquí en mi paleta he elegido colores metálicos. Entonces voy a ponerle un poco de brillante aquí. No lo combino con nada el metálico porque tiene que brillar. Si lo combinas con mucha agua, no te lo recomiendo porque no va a brillar, se va a poner muy líquido. Entonces es mejor directamente. Limpiamos, quitamos el exceso, ahora pasamos al color plateado. un poco de 3D porque lo es espesito es espeso entonces da una idea de 3D aquí lo puedes ver como brilla limpiamos por último voy a agarrar el oro viejo y lo voy a poner en el corazón con mucho cuidado porque el corazón He debido hacerlo con el otro pincel Pero Y está bien uh -huh. Como este brillante Limpiamos el exceso, ahora yo uso un esmalte de uñas normal, tienen algunas pintitas y esto es porque el brillo de este esmalte hace un reflejo como si fuese de 3D y yo voy a hacerlo acá alrededor. parte que me va a dejar brilloso con este escarchita existen de muchos colores azul verde rojo yo he elegido este rosado porque estoy usando el fucsia miramos a todo alrededor parece que estamos pintando las uñas de alguno muy grande <risa> Bien. entonces aquí terminamos y cuando esto seque va a quedar una especie de 3D debemos dejarlo secar Para terminar voy a ponerle dos conejitos de lentejuelas para darle alegría a nuestro huevito. una lente cuenavillosa por aquí y una estrella Todo este alrededor ha quedado como una especie de, de gel 3D. Um, espero que lo puedas ver. Ah, creo que aquí es donde tengo que mostrarte que lo puedes ver todo el alrededor. hecho otros modelos los otros modelos que ya los he pintado le he pintado igualmente le he puesto de decoración el sticker y el siguiente que es el conejito blanco igualmente los los cachetes son este y como puedes ver el corazón es 3D allí Acá creo que lo puedes ver. Le hace una especie de sobresaltado. Bien, entonces, este es mi trabajo para el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Chao. puedan decorar en su casa, yo les aconsejo en una maceta que es en su terrazo, en su jardín, en la puerta de entrada, pueden utilizar mis sticks. Ahora, yo voy a agarrar uno del conejito y ustedes lo ponen aquí como, como es que se está escondiendo. Mírenlo, qué gracioso y qué divertido que se ve. O oh, si desean también el pollito, vamos a ponerlo por aquí, que se está escondiendo. Verdaderamente son muy graciosos. O oh, bien, pueden elegir el huevito. Esa es la elección de ustedes. Eh, no se olviden de ver mi otro tutorial donde les enseño también a hacer estos conejitos que tienen las partes las piernecitas, las, las, las, los adornos de feltro y es de cartón, cartón reciclado y también el sticker que le hice con las piernecitas de feltro y el pompón. Miren qué gracioso que está. Bien, entonces unas felices Pascuas y gracias por verme. No se olviden de suscribirse. ¡Chao!